Me alegra mucho invitarte, ¿a qué me preguntarás? A la conmemoración de la muerte de Jesucristo, y tal vez digas, ¿para qué? Para recordar lo que Él logró al dar su vida por nosotros, ¿cuándo y dónde? El sábado 27 de marzo se dará un discurso vía internet, así que contáctame y te enviaré un enlace para que tanto tú como yo podamos estar presentes en ese día tan especial.